Un poquito alejados De la ciudad, así que diga No podés fallar ahora Cuando tengamos que volver, nosotros estamos acá Y la ciudad está por allá Estas manitos Lo han hecho, desde que salimos De Ushuaia cambiamos, bueno, el bombín Perita que está atrás del filtro de gasoil Y dos cables de embrague ninguno nuestro por madera madera bienvenidos a un nuevo capítulo de Chilean create yo soy Sofi, él es nico no se dio mucho porque ahí está muy, muy de la luz. Para los que no nos conocen, somos viajeros, salimos desde Ushuaia y ahora nos encontramos en Puerto San Julián. Dejamos Río Gallegos después de haber pasado dos días, tres días increíbles, donde la gente nos recibió súper bien y llegamos ayer a la noche acá. Nico iba a medir el aceite y pasaron cosas. ¿Qué pasó ahí? Se ve que la perita del filtro de acá de gasoil está como media reseca ya. Apreté para bombear un poquito Que estoy acá limpiando, comando un par de cosas Y se partió y tiró gasoil para todos lados Así que les di unas bastantes vueltas de cinta Son como la y pico, Así que vamos a almorzar algo acá Y después ya vamos a arrancar para el centro de San Julián A ver si conseguimos otra para cambiarla Ahora cuando la pongamos en marcha Esperamos que no tire gasoil para todos lados Estamos un poquito alejados de la ciudad, así que le dica, no puedes fallar ahora cuando tengamos que volver. Nosotros estamos acá y la ciudad está por allá. sabe de mecánica dirá, ¿cómo nos llevan una perita de repuesto? Es nuestro primer viaje, estamos recién aprendiendo muchas cosas de mecánica. Hace un mes más o menos, cuando estábamos en el Calafate, vimos que los trafiqueros suelen llevar peritas, pero bueno, no compramos una perita, tengo un cable de embrague de repuesto. No sirve en este caso, pero tengo por las dudas, porque sabemos que hay que tener, son cosas que van pasando y que vamos aprendiendo en el camino, por suerte no es algo difícil de cambiar y no es algo difícil de adaptar en el caso de que no consigamos la original, es cuestión de tener un poquito de paciencia, tratar de que no pierda la ahora cuando andemos, ni chupe aire y llegar bien hasta San Julián, son 5 kilómetros, crucemos los dedos y todo va a estar bien. Y la perita no fue lo único que decidió pasar a mejor vida hoy, también tuvimos un problema con la llave del agua. Teníamos una fichita que se ve que le entró agua, se quemó o algo así así que de suerte tenía una tecla, un interruptor de tipo velador y de momento estamos usando eso, no queda para nada lindo pero por lo menos resuelve el inconveniente hasta que vayamos a una casa de electricidad Bueno, ahí prendimos la camioneta. Teóricamente no está regulando bien, así que a cruzar los dedos. Vamos a dedicar unos abandonos en este momento, vamos a ir a la ciudad en busca de esos repuestos y a ver qué, qué está pasando con la camioneta. Está como rara, recién... no sé si es que chupó un poquito de aire hoy cuando fue lo de la perita o qué. Como que le costó arrancar, le costó regular un poco. No sé si es la bomba, la verdad no tengo mucha idea de mucho, pero ahí pareciera que quedó. Estamos más o menos a 5 o 6 kilómetros de la ciudad y hay que hacer un camino de ripio, así que ¡Mamuleika! Y que ya se vamos a ponerle un poco de onda a la situación. Recién pasamos por dos casas de repuesto que estaban cerrados Así que vinimos a la tercera que buscamos en internet Al parecer está abierta No sé si iremos a conseguir el repuesto o no Y gente, hace un calor, hace 24 grados Y nos estamos cocinando, literal Y los tres nos estamos cocinando Y... ¿Qué? Nada, ch. Pero... Tal vez consigamos dónde cambiamos. Está re hace como mil millones de grados 24 grados hace Ahora sí Ahora sí, 1.600 pesos la perita Al parecer Bob construye lo va a cambiar ahora mismo Así que vamos a ver qué onda eso Acá está la que teníamos y ya no quería más. Ni creo que había puesto cinta ni bueno. Acá también. ¿Arranca o no arranca? Ah, oh, la reina. Es así. Hemos aprendido a cambiar algo nuevo. Tal vez no era lo más dificultoso del mundo. Pero.. Estas manitos lo han hecho Desde que salimos de Ushuaia cambiamos Bueno, el bombín perita que está Atrás del filtro de gasoil Y dos cables de embrague Ninguno nuestro, nuestro Por la toco madera, toco madera, toco madera. Por las dudas De eso sí aprendimos que es importante En Ushuaia compramos uno Y tenemos un cable de embrague Gente que anda en tráfico Gente que sabe de ruta qué repuestos No nos pueden faltar que tengamos que tener siempre encima por cualquier cosa. No me digan un motor, no me digan una caja de cambio. Cosas más un sencillas. Vehículo nuevo, te un, no. Pobre mi Leica, no le digan eso. De verdad son cosas que nos sirven un montón. De hecho lo del cable de embrague como que ni lo teníamos. Y después de que vimos que se cortaron dos, entendimos que era algo que podía llegar a pasar. Así que compramos uno. Dejen ¿Qué otras cosas? En los comentarios avísenos, así aprendemos. Habemos cambiado el bombín Perita y ahora estamos caminando por la costanera del puerto San Julián a mostrarles algo que está muy pero muy bello. La embarcación que acaban de ver es una réplica uno en uno de una de las embarcaciones que venía con Fernando de Magallanes en la expedición en la que se descubre el estrecho que hoy lleva su nombre. Algo súper interesante y que no sabíamos es que este lugar se conoce como el punto cero de la Patagonia que es el primer lugar donde se da el primer encuentro entre esta expedición de Magallanes con los Tehuelches que eran los nativos que vivían aquí en 1520. Algunas cositas de interés que dejaron de esta expedición súper rápidas es el nombre de la isla de Tierra del Fuego ven columnas de humo, llaman a ese lugar Tierra de Humos cuando llegan a España el rey dice che. Si hay humo hay fuego, le cambian el nombre de tierra de humo a tierra del fuego Y el océano que hoy conocemos como océano pacífico se llama así porque una vez que salen del Estrecho de magallanes que tiene una tormenta así ¡puff! re jodida encuentran como que el océano está súper calmo entonces les llaman mar pacífico y después se traslada al nombre que lleva hoy en día Y ahora que ya tuvieron los Nico tips que no podían faltar en esta aventura les comentamos que seguramente nos vamos para la ruta Seguramente vamos a ir hasta Fitzroy o hasta Caleta, todavía no lo sabemos bien. Teníamos planeado ir por la 40, pero bueno, pasaron cosas y empezamos a subir por la 3, así que no sabemos qué pasará de, de esta aventura o a dónde iremos, así que vamos para la ruta nomás. Nos queda más o menos la misma distancia en kilómetros Hasta llegar a Fitzroy Lugar donde vamos a pasar la noche Porque ya está empezando a caer un poquitito el sol Y no queremos que se haga de noche Se va a llover gente con toda Y de pronto veníamos como eh, No había sol pero estaba tranqui Hicimos como psh, lomita Del otro lado de la lomita Como en los dibujitos Muy cerrado. La ruta es súper pero súper transitada tiempo, auto yendo y viniendo, auto yendo y viniendo, pero nada gente, eso. Había que decir por dónde andábamos, mucho B-roll por acá. No saben gente lo linda que se está poniendo la luz, ojalá con las tomas que les vamos a mostrar ahora. Se ve aunque sea un 20% reflejado de lo que están viendo nuestros ojos, porque la verdad es que esto está increíble, increíble. Miren la sombrita de Leica. Son aproximadamente las 10 de la noche, llegamos ya a Fitzroy, la verdad es que fue súper pero súper cansador el tramo, se hizo de noche, no nos gusta manejar de noche, las luces que encandilan, toda la oscuridad absoluta, pero bueno, llegamos y eso que manejamos relativamente, Sí lo de... manejamos pero maneja Nico. Hoy definimos hacia dónde sigue este equipo, no sabemos si vamos a seguir por la ruta 3 hacia arriba o si vamos a cortar desde acá por la 23, 26, algo así, hasta Perito Moreno para retomar desde ahí los antiguos y la 40. Estamos agotados y tan doblados como el cuadro de, <risa> de Chile en pero bueno, Leica la verdad es que se la bancó increíble el cambio que hizo Nico hoy del de cosito desde que estaba roto que no me acuerdo cómo se llama. La Perita Bombín. Sí, son cosas sí. que van a pasar en el viaje y Que se van a romper algunas que otras cosas Y se tienen sí. que arreglar Y, y aparentemente No lo vamos que hoy, a dramatizar demasiado No, no Aparentemente lo que hoy no quiso arrancar bien Cuando estábamos en la playa Era por eso Se ve que cuando yo bombeé, chupó un poquito de aire Entonces después como que no quería arrancar Bueno Ahora sí Cerrando un poco esto Mañana vamos a ver qué ruta tomamos, así que vayan a seguirnos en Instagram porque ahí van a ver lo que hacemos en el día a día y por dónde estamos, porque en YouTube se sube con unos días un poquito pasados. Claro, ustedes están viendo esto hoy que es domingo y hoy domingo... Probablemente ya estemos en, en la otro ruta. destino, <risas> entonces si ustedes nos siguen en Instagram se van poniendo al tanto bueno, de Facebook. más o menos... Por donde nos estamos moviendo En Facebook también estamos subiendo bastante contenido Hoy fue un día de ruta Fue un día de manejar Fue un día ya un de poco de paseo también y de, un, un poco completo, de todo hoy. La verdad, súper completo Si llegaron hasta acá, gracias por acompañarnos una vez más En esta aventura que ni nosotros sabemos a dónde vamos No se olviden de darle like Suscribirse, comentar Esas tres cosas son gratis Y hacen que a YouTube Le parezca que lo que estamos haciendo Está bueno, nosotros creemos que está bueno si ustedes creen que están bueno, háganlo Abajo queda también el link de cafecito Para todos aquellos que quieran colaborar De una manera económica Todo lo ponemos en gasol En comida o en antojos O en cosas para la perra que tenemos en el momento Así que todo suma y todos bienvenidos. No se olviden, miércoles y domingos Estamos subiendo videitos al canal Venimos con ahí la constancia Así que nos vemos Hasta la próxima